¿Dónde vas a acostarte con, con el calor que hace? Bueno, en Madrid, insisto, no tanto. En, en otros sitios como en la Comunidad Valenciana parece que un bueno, poco más. Bueno, coño con... Eh, Cuanto, espera, déjame mirar los grados que a hay, a 32 graditos. Que pa, siempre pa, que era por pinchar más. al de Alicante. Ya. Que hoy no te acostarás sin saber algo más de matemáticas, la sección donde Santi García Cremades trae fracciones de esta ciencia exacta. Hola, Cremades, buenas noches. Hola, Alfredo Sierra, ¿cómo estáis? Ramón, bien bien, bien, bien. Aquí esperándote. esperándote. ¿Todo, todo bien. Sí, pues bien. Sí, yo también os estoy esperando aquí a la fresquito, aquí a, a la rasca. Sí. Qué quién se está aquí? Se están Uf. Me, me falta una manta y una película, sí. es lo que luego me voy a ahí. Y un sarampión, y una, una, una, una chimenea, ¿no? Ahí con un fuego crepitado. Oh, oh, qué maravilla. Sí, sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí un, frescor, un frescor. Tú estás por la Estamos? bella región de Murcia, ¿verdad? He visto que por allí sí. habéis estado a 45 grados. 45 grados, exactamente, sí, sí, la mitad. La mitad de un ángulo recto. La, la, el ángulo recto es 90, claro, <risa> claro, Esa mitad. Pues, todavía ah, podía haber hecho más calor hasta 90, fíjate. <risa> Eso es, ahí. Hacemos un triángulo rectángulo, estamos casi casi, estamos a, a puntitos. Pero bueno, estamos bien. todo aquí con, con escuadra y cartabones, he visto gente por la calle buscando sombras. Pues Bueno, eh, aquí sobrevivimos. Al final tenemos grandes problemas, ya sabemos la, la pandemia no, no ha pasado. No, También vamos a hablar un poquito hoy, no demasiado, porque ya creo que el tema... Eh, se, se ha tocado, no sé por qué. Se está tocando de vez en cuando, ¿no? Es lo que es lo que toca. Y, y cuando toca, pues toca. Hoy, hoy vengo Gamberro, Alfredo. ¿Así? Vengo muy gamberro. Ah. Sí, me, me he puesto el cuerpo así el, el verano, que ya he entrado. Pues ya me he puesto así y, y sabes que tengo un músico frustrado dentro, que ya me conoces tú. Sí. Y, y me he lanzado a hacer cortinillas personalizadas para, para aquí, para la sección. Ah. Entonces. ¿Te acuerdas que empezamos siempre con una cosita que, que me he repetido ya un poco toda, toda sí. la temporada, que me gustan mucho los números? Sí. Es la constante. Sí, así el, que... el del día especial, ¿no? Sí, pues ya verás. Ah, vale. Vale, pues hoy es un día especial. Hoy es especial, si no fuera especial, sería el primer día en no ser especial. Por eso es especial. ¿Tiene, oh. ¿Tiene polifonía o era tu voz doblada? Me ha parecido que Dol, había ahí... Doble voz, hombre, claro, ya que lo he hecho en casa y he ah, dicho esto hay que hacerlo como vale, es vale, tu grabación eres un profesional ¿Es que, visto hombre, ahí, digo, Vale, vale, bien, bien Bueno, pues decía, hoy es especial Hoy es especial, claro, ya además ya en la cortinilla digo lo que siempre he repetido, que es, es especial, porque si no fuese especial, sería el primero en no ser especial, así que ya, ya no me repito más, y lo dice la cortinilla, me ha dicho Willy que soy un trovador, así que yo estoy contentísimo, y ahí Uy, digo, mira, eres un juglar, ya, sí señor. Un, es un juglar un juglar de la ciencia. Bueno, hoy es ya 2 de julio, como dice Manu, en Canarias todavía no, pero bueno, 2 de julio de 2020, el día 184 del año, cuarto día del año, y es una casuística que vamos a sacar del día 184, porque el día 184, es decir, el número 284, con el 345, es un par de números, una pareja de números muy inusual, porque su suma es un cuadrado, la suma de sus cuadrados es un cuadrado, y la suma de sus cubos es un cuadrado. Qué manía. Y esto es una cosa bastante increíble. 3, 4, 5, es decir, 345 más 184 es 23 al cuadrado. 345 al cuadrado más 184 al cuadrado hacen 391 al cuadrado y 345 al cubo más 184 al cubo hacen también un cuadrado 6.877 y diréis, oh, vaya eso es una curiosidad, bueno, es verdad hay un número infinito de, estos, de estas parejas de números, pero esta es la más pequeña Ajá. las demás son muy grandes entonces me parecía curioso que 184 hoy es un día especial, por eso por lo menos vamos a decir que con el 345 hacen una pareja única y especial Qué curioso. pero bueno, Muy bien. es curioso de hecho, vamos. sí, pareja de hecho bueno, y además quedan 182 días ya, ya hemos hablado que estamos en la mitad del año eh, de hecho, ahora mismo a las 12 hemos pasado justo por la mitad del año que nos han dejado digamos 183 y 183 al, al otro lado Así como como partir del año por la mitad y hemos pasado justamente lo que se llama en matemáticas el momento mediana no es el, nosotros decimos la mitad del año y ya está y nos aclaramos, sí, sí. pero en matemáticas en estadística concretamente se dice mediana es lo que llamamos a estar eso en justamente el 50% a un lado y el 50% a otro lado es una medida de centralización porque mide justamente el centro, la más famosa de todas eh, la medida de centralización es la media, el promedio de toda la vida, cuando haces un, sí. un promedio de notas, haces un, una media uh -huh. una media que se llama media aritmética pero a veces es confuso lo que vamos a usar, si la media o la mediana Así que vamos a subrayar una frase Que quiero que sea el leitmotiv de hoy sí. Que es, no es lo mismo la media Que la mediana Ajá. Y he preparado también una cortinilla Para ver que esto no es lo mismo ah, vale, vale. No es lo mismo Sierra Que Arangüena Ni Carmen Nicolás que Manuel No, no, no es lo mismo Alfredo Que otro no Es lo mismo ni el seno ni el coseno lo son porque son distintos. Y ahora empieza la sección que ya verás qué claridad qué hijo somos. Por favor. Por, favor, <risa> por favor, precioso, eh. Por favor, qué bueno, precioso, qué por qué precioso, precioso. Estoy, Estoy llorando, eh. Lado, es maravilloso. Es que, sí, sí. Llorando es que me tienes. Me lo han inspirado. Es que Julio me, me ha despertado esta mañana y he dicho, buen pues. Buen mes, eh, no. di sí. mes, buen mes. La voz femenina, ¿quién es? Yo, yo, yo soy, soy yo todo el rato sí, claro. Guitarra, voz y, y el triángulo de fondo que, sí. que, que no se escucha porque no existe claro. Pero también soy yo así triángulo, que Triángulo equilátero sí. <risa> Bueno, no es lo mismo media que mediana Y esto es muy importante Porque la gente dice la media Que es lo que se hace de toda la vida Cuando queremos medir ya digo, las notas es lo más clásico Que decimos, yo tengo un 5 Que ya está hoy aprobado Y después saco un 4 ¿Qué tengo que, que sacar para aprobar? Si tengo un 4 y un 5 y dice pues un 6, porque al 4 claro, claro. le falta un 1 para el 5, pues el 6 sí. le sobra el 1 y lo sumas todos, 4 eh, más 6 más 5 entre 3 y salen 5. Claro, y es lo que se hace para hacer la media, eso lo sabe hacer sí. hasta los que no le gustan las matemáticas, aprobar sí que saben cómo sí. aprobar. Eso sí, eso, eso, eso sí, sí. Eh, para eso se utiliza la media, pero después por otro lado tenemos la mediana, que no es tan común en este caso, pero vamos a ver eh, que ya digo que no es, no es lo mismo. Vale. Así que vamos... ¿Pero hay algún, más... hay algún momento que sirva más una medida que otra, eh, en función claro. de que optamos por una o por otra? Claro. Eh, un ejemplo clásico, que lo vamos a entender fácilmente, es eh, que la mediana se usa, por ejemplo, para algo que no tiene la palabra mediana, que es el salario medio. Cuando hablamos de salario medio, de, de España, por ejemplo, decimos, pues si es salario medio, será la media de todos los salarios. Pues no. la media, El salario medio para que sea realmente una medida buena, lo que se coge es la oye, la mitad de la gente que cobra una cantidad. coges desde el que menos cobra hasta el que más cobra y los ordenas, del que menos al que más. Y dices, vale, pues vamos a decir que el que menos tiene una cantidad, el segundo también una cantidad muy muy parecida, el tercero una cantidad muy parecida, y van así aumentando hasta que llegan a cantidades muy altas donde la distancia se eleva. Empezamos a hablar de, de cien, decenas de miles, de cientos de miles, de millones... Entonces ya digamos que se dispara esa cantidad, del que menos cobra al que más cobra, se dispara esa cantidad. Si cogiésemos la media, un, un promedio, pues esos millones de la gente que cobra muchísimo, muchísimo, muchísimo, claro. pues elevaría muchísimo la media y no representaría la, la realidad del salario de, en España. Vamos a poner un ejemplo con números pequeñinos y así nos aclaramos muy fácil. Sí. Yo, por ejemplo, digo... Eh, vamos a hablar de notas que estamos en, con la EBAU y creo que es muy, muy oportuno. Yo tengo saco un cero, saco otro cero y saco otro cero Joder, y saco otro, Pero, otro cero más. Es Estoy a, en racha de ceros. Haber estudiado, hijo. Sí, <risa> y después saco un 10 en una asignatura que son las matemáticas son las que más me gustan. Vale, sí. en, en total, claro, la media de repente se me dispara por el 10. He sacado tres ceros y un 10, la media es. 2,5. Sí, sí. Que no, no es aprobado, pero no es un cero. Uh -huh. Pero sin embargo, más de la mitad de las notas, 3 de 4, es un cero. Si queremos saber de realmente cómo me ha ido, yo a mi madre le puedo decir que es un 2,5 que poco a poco voy aprobando, pero en realidad la gente sabe que he sacado tres terapios. Así que el 50% de las notas aquí no valdría. Y si hablamos de salario, pues hablaríamos de el 10 no lo contamos porque es una información sesgada, es una información que te inflaría mucho el salario, por ejemplo, podemos decir que el salario promedio está por encima de 2000. Pero si yo digo que en la media en España es cobra 2000, la gente, los no. miluristas que somos unos cuantos, me mirarían diciendo, "Oye, pues yo no estoy ni en la media, esto no puede ser pero si yo soy que clase media." Decir, salario mediano sería Eso más es exacto. Lo correcto sería el salario mediano. Por ejemplo, otra cosa también muy importante es en el clima, cuando hablamos de temperatura, que estamos en verano, de, de vez en cuando puedo hacer un día de frescor, pero en general, pues en general en verano hace calor. Sí. En Entonces el clima, que se habla en global, hablaríamos que quitamos, como hace la mediana, quitamos los días fresquitos, los días súper cal calurosos de, de ola de calor y cogemos eh, lo que hace el, el verano, que es el 50% de los días, pues hace una temperatura de entre 20 y 40, vamos a, a fijar un estrecho ahí que es bastante amplio, pero lo fijamos entre 20 y 40 grados, centígrados. Entonces decimos, bueno, pues el clima en verano es de calor, pero la temperatura sería mirar el día a día. Y la temperatura sí que cambia mucho. Entonces, la temperatura puede engañar un día. Y dice, oh, mira, este día ha he hecho 50 grados. Y dice, bueno, pero eso no es normal. eso sería ha sido algo muy extraño. Así que hay que diferenciar muy claramente temperatura, que es algo puntual, de clima, que es algo global. Porque lo local y lo global es muy diferente. Y esto para esto tengo que hablar de los rebrotes, sí. que también también con los rebrotes que es lo último batería? que vamos a hablar. Otra corteña, sí, eso es una corteña con rebrote, a, ah, si, a ver si queda bien. Me ha gustado más la anterior, pero esta tiene, sí, su, sí. tiene su público. Esta es más directa. Esta, no queremos rebrote. Por favor, no hablemos de rebrotes, que, que hay muchas imprudencias, lo estamos viendo todos y, y tenemos que tener mucho cuidado. Esto va para rato, así que es verdad, es normal que se nos vaya de vez en cuando esta prudencia que hemos tenido tan en cuenta ahora y de vez en cuando tenemos, pues esto, lo que ocurre cuando eres imprudente, que es tener unas consecuencias negativas. Bueno, estamos viendo mapas todos los días. De hecho, creo que hemos visto más estadísticas, ya no porque las cuente yo, sino en general, el día a día, y vosotros mismos las habéis contado perfectamente todos los días sin parar de hablar de números, más que nunca en, en la historia. Entonces, vamos a hablar de números del rebrote. Hay una medida... Que, que se está estableciendo estos días y me gusta mucho porque es una medida nueva, igual que eh, hemos hablado de la media y la mediana, hay una medida que es el, la incidencia por semana es una incidencia mm -hmm. que lo que hace simplemente es contar en la última semana cuánto ha cambiado de la semana anterior ahora ya no, las medidas no son diarias ya el, el ministerio no saca datos diarios saca datos semanales entonces decimos, bueno, cuánto ha cambiado esta semana con, la, con respecto a la anterior sí. y eso es un rebrote cuando esa, ese cambio ha sido positivo, ya se considera rebrote. Si el, una semana la semana anterior tenías 10 y la semana siguiente tienes 12, ya es un rebrote. Son dos, pero es un rebrote porque ha cambiado. Uh -huh. Aquí lo importante es medir tendencias. La tendencia que es esto que nos gustaba tanto también de, de calcular las derivadas, que lo que hace una derivada uh -huh. de toda la vida uh -huh. es sí, sí, las uh -huh. derivadas… Uh -huh. Eso es lo que, yo, yo los pedí los planos. Planos. a mí me volvía loco sé ¿sí? no, o sea que os, os tenían enamoradico seguro sí. la, derivada, la derivada lo que hacen simplemente es medir una tendencia y aquí no estamos hablando de, de derivadas, porque la curva no es continua sino que he dicho que es mmm, de forma puntual, un día sale y, y se estudia, pero sí que la tendencia que es lo, lo, la pendiente de esa curva es lo que vamos a intentar evitar que suba, que sea mmm, creciente eso es lo que te va a decir, ya digo, si hay rebrote o no hay rebrote, pero ahora estamos en un momento que miramos lo puntual no estamos mirando España como país a ver si hay un rebrote porque no lo está viendo. en España teníamos una tendencia ya estable de casos muy estable pero hemos visto que puntualmente por comunidades y por provincias tenemos pequeños rebrotes y ya rebrotes más grandes, estamos viendo por ejemplo en, en Aragón en Cataluña, en Navarra, en Castilla-La Mancha estaban viendo unos rebrotes más importantes que en el resto, en Madrid está de momento bastante controlado pero también hay pequeños rebrotes y esto Hablamos de una nueva medida que se llama, ya digo, la incidencia y se está midiendo, por un lado, por 100.000 habitantes cuánto hay en la última semana, otros que ya he dicho que es la diferencia entre esta semana y la anterior. Son medidas nuevas, pero sirven mucho para aprender a diferenciar lo local de lo global. Tú a nivel global puedes decir que no, España no está sufriendo un nuevo rebrote, pero a nivel local hay muchos focos bueno. de rebrote y es lo que tenemos que controlar y que tenemos que hablar de, de esta medida, ya digo, que, que se llama monitorizar los casos y, lo, y los fallecidos, que menos mal que los fallecidos son muy, muy, pocos, muy pocos. ¿Y hay alguna manera mejor de cuando te pones ahora a analizar las estadísticas me dices que puede ser por la parte de semana a semana o día a día, como decíamos antes, ¿cuál es la más exacta? Pues esto es curioso que no había una medida anterior. Eh, la estadística mira que tiene medidas y nos inventamos. Cuando tú te inventas una medida lo que llamas es a un estadístico, que es la, el marido de, de la estadística. Pues el, el estadístico es aquel que, que te mide algo. Por ejemplo, la media es un estadístico, la mediana es un estadístico, y en este caso nos, nos estamos inventando nuevos estadísticos que no existían. Cuando yo hablé de, de aplanar la curva, hay un estadístico que se llama curtosis, y sí que servía para medir el aplanamiento de la curva. Pero en este caso estamos improvisando, o vamos a decir, investigando, sobre cuál es la medida mejor. Yo no sé decirte cuál es la medida mejor,